No les pedimos que vivamos igual que una madre que tiene dos empleos como consecuencia de la reforma laboral para poder darle de comida a sus hijos sin, sin verle en todo el día entero. No les pido, no les pedimos que vivamos igual que un albañil que cobra 800 euros y se está dejando la juventud y la espalda en su trabajo por culpa de la precariedad.